Durante la celebración de las fiestas patronales San Antonio de Padua 2019... Que se celebran del 4 al 13 del presente mes en el municipio de Tenares Se han registrado varios hechos violentos Donde se ven involucrados visitantes y residentes de ese municipio Uno de estos ocurrió la noche del pasado domingo Frente al parque Duarte de la ciudad Donde varios jóvenes se enfrentaron a trompadas Por motivos hasta el momento desconocidos La rápida intervención de la policía evitó que ocurriera una tragedia INTN, su noticiero regional Robinson Polanco